Don Alberto, un hombre totalmente satisfecho de su vida y sus lujos, empresas, dinero, negocios, entre otras cosas. Su vida más bien parecía un sueño hecho realidad. Hasta llegó a pensar que era inmortal. Ocho de la mañana... Don Alberto iba camino hacia la empresa para darle un discurso prometido. Al llegar, su secretaria, o más bien su amante, lo recibe con una taza de café y un formulario donde se encontraban aquellas palabras de aquel discurso. Don Alberto con su poderoso carácter, la observó, y con mucho coraje dijo, ¿Quién te crees tú para darme órdenes? Dime, ¿acaso crees que no soy suficiente para dar un discurso apropiado? Don Alberto dio la espalda, y antes de que su amante dijera algo, Don Alberto dijo, no quiero volver a verte. 10 de la mañana, Don Alberto, empezando a dar su discurso, dijo, hasta el Dios Todopoderoso tendrá que arrodillarse ante mí. 7 de la noche, Don Alberto se dirige a su hogar, Mientras conducía, se da cuenta de que no iba en el camino correcto y se baja de su vehículo para ver en qué lugar estaba. Pero cuando miró a su alrededor, aquel lugar era un cementerio. Don Alberto, pensando que tal vez... Era una imaginación causada por el estrés. Rápidamente lavó su cara con agua, confiando en que todo era una mentira. Pero cuando abrió los ojos, vio algo espeluznante. Aquella persona que se encontraba a la vista de Don Alberto era su padre, el cual ya había muerto. Don Alberto, asustado, se preguntaba si aquello que estaba sucediendo era bueno